Vamos a nuestro tema. ¿Les parece liberarse de todas esas ataduras kármicas? Pero primero hay que entender que es una atadura kármica. Entonces, como habíamos visto la charla anterior, que está aquí en el Facebook, si alguien no la vio, tiene que, volverla, tiene que ir a buscarla para entender un poquito mejor. Esta es nuestra tercera charla en la serie del karma. Entonces, para que puedan eh, seguirlo y entenderlo mejor, les recomiendo que... que la busquen aquí mismo en el Facebook Live. Bueno, hay que entender cómo se obtienen los karmas y qué tipo de karmas estoy creando yo en realidad para ver cómo puedo quitarlo también. Entonces, la vez anterior hemos visto que había tipos diferentes de karmas. El primero era el karma positivo, o sea, el que uno lograba realizar consciente, que entregaba, que discernía, que decidía y que uno lo hacía dando la conciencia que era mi mejor semilla que yo podía sembrar en esta vida y que en esa decisión en esa acción que yo siembro su onda expansiva de reacción alrededor mío de los demás e incluso de la naturaleza genera puro bienestar solo felicidad entonces lo que crean esas esas karmas esas acciones positivas y puras es recompensa kármica, o sea, bueno, ahí son los chocolatitos muy bonitos, que es una muy buena recompensa en esa imagen, pero también significa momentos felices, cosas fáciles, por ejemplo, hay gente que, que ha hecho cosas muy positivas, muy buenas, incluso con la energía del dinero, entonces ha ayudado a otros necesitados, ha invertido en cosas que trajeron muchísimo bienestar a los demás, que incluso en... en fin de semana estábamos en, en un curso y estaban contando una historia muy linda de una señora que estaba en, en San José, que cuando va a San José le gusta eh, ayudar a la gente que ve con necesidad, pero no les da dinero porque sabe que lo pueden usar para algo que es nocivo para ellos. Entonces decidió que no tenía mucha plata, pero que dijo que cuando hace una buena acción, ella sabe que Dios provee. Entonces le fue con la plata de sus pases del bus, fue y compró una, una comidita para la persona necesitada y resulta que la hija le decía, pero ¿cómo hiciste eso? ¿Ahora cómo nos vamos a montar al bus? Y ella estaba todavía pensando, bueno, ¿cómo le digo al chofer que yo se, le, se lo vuelva a pagar después? Y de repente dice que pasó un ventolero y le llegó a los pies un billete de 2,000 colones. Entonces, ven, ahí es así de inmediato que se tuvo la recompensa kármica. Pero creo que todos ahí... En la vida, cuando a uno le pasan cosas buenas, en vez de estar pensando, aquí está muy extraño, pero siempre sospechamos de cuando pasan puras cosas buenas, es resultado de las semillas que hemos sembrado en ese mismo estado. Han sido semillas felices, semillas amorosas, semillas benevolentes, semillas que traen bienestar, que traen paz, que, que ayudan, que refuerzan, que crean esperanza. Entonces son las mejores semillas, ¿cierto? Y estas traen esa cosa. Por ejemplo, alguien que ha ayudado en la salud de los demás, que ha creado hospitales, que ha hecho eh, acciones muy positivas para la salud comunal, su recompensa kármica es que también pueden tener una buena salud. Al igual que alguien que ayuda a educar a los demás, a que aprendan a leer, que aprendan, no sé, a, a ser universitarios y que comunalmente gente adulta que no ha terminado la escuela las ayuda y que está muy enfocado a ayudar en eso, en el aprendizaje. También eh, su recompensa kármica es que no le cueste, que las cosas intelectuales se le hagan fáciles. Y entonces todo eso es como, ¿verdad? Han sido cosas que se devuelven y que podemos sentirlas y verlas. Pero del otro lado, bien yeah, entonces, ¿de dónde salieron nuestros sufrimientos? Ahora, los tipos de karma que vimos la vez pasada estaba el karma negativo o limitado. Que lo hacíamos limitado es como una buena acción que se disfraza de buena, pero que detrás hay un deseo o detrás hay una expectativa, o quizá lo hicimos como, bueno, para que le caiga yo bien, o porque, bueno, yo le estoy dando ahora, pero tiene que darme fijo en el futuro, <risa> o, o ya uno lleva la cuenta, ya te di todo esto de cariño y todo esto de amor, así que cuando yo no necesite, en el momento que necesite, usted tiene que estar disponible, ¿verdad? Entonces eso limita el tipo de recompensa que podemos recibir, y a la larga puede causar sufrimiento, así que se convierte en un, se llama cuenta kármica o una atadura incluso, porque cuando uno crea eso, como que ata en su destino, ese destino de sufrimiento, por eso se llama atadura, uno tiene que aprender después cómo romper esas cadenas kármicas que uno ha generado, por eso es, por ejemplo, hasta, digamos, estaba reflexionando muy bonito con un grupo de personas también, como parte de, de, de la atadura kármica es que usted se le devuelven cosas que uno sembró pero que quizás se le olvidaron, eh, por ejemplo, con tipos de relaciones o relaciones de laborales, cuando uno no tiene como muy buena relación con los jefes y le sigue pasando y se, va a un trabajo por eso y agarra a otro y de repente sigue pasándole siempre lo mismo con relaciones también de pareja, incluso con amigos y dice, ay, pero es que todos los amigos traicionan, pero uno no se da cuenta que ahí hay una atadura kármica. Y hasta que yo logre entender, aprender y transformar lo que está creando esa atadura kármica, va a seguir pasando hasta que yo logre entenderlo. <ríe> Por eso es que es como cíclico, ¿verdad? Y vuelve, y vuelve. Entonces huir no soluciona nada porque resulta que el karma, karma es muy inteligente y es universal. Es como esta eh, fuerza espiritual del universo que no se encuentra donde sea, usted puede haber metido la pata y haber hecho cosas bien kármicamente pesadas, causaste sufrimiento y fuiste volviendo para el otro lado del mundo, se fue para China, era aquel donde decía que uno hace un hueco aquí y cuando sale del otro lado sale a China, eso es lo que decíamos cuando éramos pequeñitos, entonces me fui hasta China para que nadie me encontrara, pero el karma y lo va a encontrar, entonces alguna situación voy a vivir de, de esa misma índole que sembré, entonces, por eso es como, eh, para mí, es bueno eh, como compararlo. Por ejemplo, recompensa kármica es mi tarjeta de débito, donde yo tengo el salario que yo eh, recibí después de haber hecho una inversión de mi tiempo, de mi esfuerzo, de todo mi ser para crear algo laboralmente. Entonces, en mi recompensa es el dinero. Entonces, tengo el, la tarjeta de débito. Del otro lado está... Cuando yo estoy dando cosas que no son tan buenas y que entonces yo paso gastando y gastando y gastando más de lo que estoy ganando, o sea, mi tarjeta de crédito y que después me persiguen para que yo la pague y uso otra tarjeta de débito y otra de crédito y así. Entonces es como, como más bien deber, ¿verdad? Lo que uno debe, por eso lo veo como cuenta kármica. Usted le debe a la vida todos esos tarjetazos que pasó. Entonces, como que se van acumulando, igual que una tarjeta de crédito, cuando uno no lo resuelve y no lo resuelve, se va acumulando, se va acumulando hasta que uno logre entender y decir qué estoy haciendo, que siempre me pasa lo mismo. Entonces, por eso es interesante eh, ir dilucidando cómo saldar esas cuentas cárnicas. Ya sabemos qué son, pero el paso, entonces, ahora sí. Vimos que, que eran parte de. Una acción negativa, de una acción que causó sufrimiento a mí, a alguna persona, a muchas personas o incluso a la naturaleza, a los elementos de la naturaleza, a las plantas, a los animales, a otros seres vivos. Entonces, en todo su entorno, como mi existencia también, eh, tiene que tratar de generar la mayor, el menor impacto para, para los seres que ayudan a sostenerla. Entonces... Paso uno, ¿cómo cancelo esas cuentas? ¿Cómo, ¿Cómo le pago a la vida todo lo que debo de esos tarjetazos? Entonces, eh, lo primero primero que hay que hacer es aceptar. Aceptar que las tengo. Porque, ¿qué pasa? Voy a cambiar un poquito esto porque se ve todo rojo. Eh, ¿Qué pasa a veces cuando estamos con cuentas kármicas? O sea, nuestras ataduras kármicas nos hacen sufrir. Ese es el... el lo que uno debe, sufrimiento que uno causó. Y cuando uno sufre, pues no le gusta, ¿cierto? Cuando uno le duele, por ejemplo, alguna cosa física generada por alguna emoción que ha repetidamente tenido sin darse cuenta hasta que se le salió la gastritis, por ejemplo, mucha estrés y no se maneja y no se maneja y se acumula y se acumula, ahí sale a través de una gastritis o de una migraña o de alguna otra cosa. Eso ha sido una acumulación también de mis propias emociones negativas. Entonces, tengo que aprender a entenderlas, que salieron de ahí, y aceptar. Porque cuando uno rechaza, ¿qué pasa? Uno crea otra cuenta. Uno ya no quiere tener ese sufrimiento, pero nadie quiere sufrir, ¿cierto? Pero si uno lo acepta, se aliviana la carga. Se hace menos pesado. Se hace más llevadero. Entonces, por eso el paso uno, que ya se los vuelvo a compartir. Es que ahora se si quiten esas letras que estaban subrayadas en rojo. Ok, ahora sí. Paso uno era aceptar. Porque uno tiene que entender que salieron de este espacio... De, de reacción sin reflexión, sin conexión conmigo misma. Estaba como acostumbrada solo a reaccionar, reaccionar, reaccionar. Viene la vida y le reacciono, viene la vida y la reacciono. Y de repente me, me entrené inconscientemente a tener las mismas reacciones ante situaciones parecidas. Entonces, paso uno, reconocer que por ahí yo las creé así. Entonces, aceptarlas, ok, las tengo que lidiar con estas en este momento. Y ya, ¿lo tengo que pagar esta tarjeta de crédito? No puedo seguir posponiéndola Entonces, aceptar, ok, en este momento, en esta situación, la cuenta vino para saldarla, pero entender buenísimo que también todo pasa, tiene una razón de pasar y pasa cuando tiene que pasar. Entonces, viene cuando yo tengo la fuerza espiritual para resolverlo. Por ejemplo, en la, las situaciones de relaciones, como aquí le llaman tóxicas, ¿verdad?, por ejemplo, laborales, con un jefe, con sus patrones. Y uno tiene un patrón de comportamiento con la autoridad, que sin darme cuenta está generando la misma reacción en un montón de personas. Pero que yo entender que ahí está el asunto. Mira, cada vez que me dicen algo me molesto y les reacciono como de una forma, pero después me empiezan a tratar feo y entonces yo les vuelvo a reaccionar y después ya se hace una pelea horrible. Entonces, entender paso uno, que de ahí salió. De una cosa que inconscientemente ni me di cuenta y estoy reaccionando así normalmente en situaciones similares. Por ejemplo, cuando alguien tiene problemas con la autoridad. Entonces, cuando lo entiendo, ya sé cómo puedo actuar diferente. Entonces, me tengo que hacer yo un autoanálisis y así ver que cada acción está saliendo de mí. Que todo lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo yo. Estoy decidiéndolo ya sea de manera subconsciente o manera no reflexiva, solo de reaccionar o yo lo puedo hacer conscientemente cuando me doy cuenta y cuando pongo atención y hago ese esfuerzo de, de en cada acción que estoy haciendo hacerlo consciente. Y saben que eso es muy importante de hacerlo, de reconocer, porque no es fácil, por eso es que vienen cuando tiene que venir, cuáles son mis propios patrones de comportamiento ¿Cómo han sido esos hábitos de reacción que he aprendido a lo largo de la vida? Pero eso le puse desde bebito. A veces uno ha acumulado reacciones desde niño que poco a poco se fueron repitiendo, repitiendo, repitiendo. Adolescentes se hicieron aún más, se incrementaron más y ya adultos se quedaron grabadas y se volvieron parte de mi personalidad. Y que no han sido normalmente las, bueno, no normalmente, que en ese estado no, no, no han sido las más positivas. Así que cuando me salen en automático, digo, no, es que no, no las voy a cambiar jamás si se me salen. Entonces es entender que yo las aprendí y yo las repetí tanto que ahora ya es lo que primero se me sale cuando no estoy prestando atención, como que se me encienden, son el botoncito automático. Pero eso, esas reacciones, me, no me están haciendo feliz. ¿A dónde he llegado con ellas? Y saber también como un análisis, por ejemplo, si, si las cosas, por ejemplo, que me causan miedo, que me dan sufrimiento, que me dan tristeza, yo sigo dejando cada vez sentirme más triste, más con miedo, más, más y más. En este momento me siento bien haciendo eso. ¿No, verdad? Por eso ando buscando cómo quitarme desesperadamente. Y si yo sigo así, o sea, si sigo igual, se van a seguir incrementando en más de lo que están ya ahora. Entonces, ¿cómo voy a estar en el futuro? ¿Cómo voy a estar si sigo haciendo eso en una semana? O si sigo igual y desdireccionando igual, me acostumbrado otra vez a seguir haciendo esas acciones que me traen sufrimiento, ¿cómo voy a estar de aquí a un mes, a un año, a 10 años? Entonces, es ahora que tengo que asumir que puedo transformar eso. Y yo sé que no es fácil darse cuenta y, y aceptarlo, que son las cosas de la personalidad de uno que, que uno le ha costado, que, que uno mismo a veces no se gusta y no se cae bien por esas mismas reacciones. Y darse cuenta que uno las ha creado toma mucha madurez y mucha estabilidad. Entonces, por eso... No, no, no todo tiene que ser tan complicado, uno mismo ha complicado las cosas, entonces para mí ha sido muy esencial para aprender a, a cómo lidiar con todo esto, cómo resolverlo, cómo ir soltándolo primero, es aceptar pero soltar, ahora eso es parte de mi pasado y el pasado yo ya no lo puedo cambiar y aunque en este presente se está reflejando lo que hice en el pasado, porque es donde ahora germina, saber que vinieron porque en este momento yo no soy la misma persona que generé eso, incluso ayer, yo ya no soy la misma persona que ayer, por dicho, <risa> y ni, ni la misma persona de hace del 2020, la pandemia nos cambió a todos, pero no solo eso, hace cinco años, 10 años, entonces aceptar que en ese momento que lo hice, estaba en un estado que no podía hacer otra cosa. Y aunque mágicamente me pudiera devolver a transformarlo, con los recursos que tenía en ese momento, con las emociones que estaba viviendo en ese momento, voy a tomar la misma decisión. Entonces, aprender que aceptar también y conectarme con algo nuevo, fresco, diferente, es que es el presente, ahora, ya, que sí puedo decidir diferente yo ya no puedo cambiar el pasado ya no es real, ya no existe ya pasó, entonces si sigo viviéndolo aquí, sigo viéndolo acá y repitiendo lo mismo y acordándome, soñándome, pensando no estoy viviendo en el momento que tengo que estar mi atención está en otra parte y mi vida está aquí, y todo lo que yo paso es todo el rato allá, incluso reviviendo dolores ¿verdad? a veces a uno le pasa cuando anda así como en un estado un poco bajo de, de ánimo y uno se recuerda a cosas que el causar un dolor es como que uno se va metiendo, como cuando uno tiene una, una costrita y se la arranca, y se la empieza a arrancar y se hace más grande la herida. Eso hace cuando, pasa lo mismo en el alma y en las emociones, si uno sigue recordando una y otra vez situaciones que me causaron dolor en el pasado, y vuelvo a enojarme con la persona y vuelvo a sufrir con la persona aquí, y la persona puede que ya lo, lo superó, lo olvidó, lo transformó. Pero si yo sigo aferrado, yo estoy con esa atadura kármica. Por eso para mí ahora, esta clave es el karma yoga. Es vivir una vida karma yogui. ¿Se acuerdan? Karma es acción. Y yoga es lograr estar en esa conexión o unión con el alma que soy yo. Entonces, que todas las acciones que yo hago, Toda la, la forma en que vivo, todo puedo estar en este estado de meditación, sintiendo que soy un alma de paz. Realmente, conscientemente, dando todo lo mejor que yo soy, decidiendo desde de, de ese estado de paz. Entonces, incluso bañarme, sintiendo que soy el alma de paz, que tiene este cuerpo, que está usándolo para actuar, pero que el ser... Que le da vida al cuerpo es el alma entonces tengo este cuerpo pero el alma que soy yo es eterna y tengo este cuerpo por un ratito para dar todo lo mejor cumplir mi misión en mi vida que es despertar todas esas cualidades que hay en el alma a través de este cuerpo a través de mis acciones entonces yo en ese estado de, de conexión unión conmigo misma que es ese es el, la meta de la rayas yoga Lograr estar en ese estado, Raya Yoga significa ser el rey de mi propio ser, de mis emociones, de mis pensamientos, de todo lo que hago. Entonces, es ese es el estado Karma Yogi. Y eso se puede crear también, por ejemplo, un, un, una práctica de meditación que va a ser el reto para ustedes esta semana. Es cuando uno va caminando, ir sintiendo que yo, el alma, estoy pidiéndole al cuerpo que mueva sus pies. Yo el alma estoy inhalando a través de los pulmones, es como hacer un, una, un ejercicio de meditación caminando, entonces es el, el, la, una caminata yogui, entonces tiene que hacer un lugar poniendo atención a las esquinas y no cruzar cuando hay carros porque uno puede estar consciente pero igual en ese estado de sentir que cada paso que estoy dando es conscientemente que yo el alma estoy desde aquí adentro viviendo llena de paz y que cada pisada exparse paz a la naturaleza al mundo y a todas las almas sí, les invito a que hagan eso así en, por lo menos una vez esta semana, que traten de hacer una meditación yogi una caminata yogui de meditación y así poco a poco la idea es que uno empiece a vivir más consciente. Aquí, ahora, en el momento que tengo la oportunidad, ese, ese estado de tranquilidad, de conexión, de alegría, de todas mis cualidades originales del alma que soy ya. Y puedo estar actuando en lo que sea. Mis manos pueden estar trabajando y mi mente y mi corazón estar conectados en cómo me quiero sentir. Y dar eso en cada acción. Ahí, con solo... La gente a veces uno ve... Alguien que está disfrutando mucho lo que hace y le está poniendo tanto cariño y empeño que, que inspira. Y la vida de alguien, con solo alguien que está en ese estado tan, tan elevado, tan dulce, con solo que lo vuelvan a ver a uno y le den esa mirada espiritual recarga y lo, lo hace sentir bien a uno. Para mí ese fue uno de mis mayores ejemplos. Nuestras directoras que acaban... Bueno, Daddy Yankee dejó el cuerpo el año pasado y ahora Daddy se nos fue la semana pasada. Entonces, ellas han sido como mis inspiraciones de ver que sí se puede. Ya Dadi Yankee tenía 104 años, tenía 84 años de practicar meditación, Dadi se fue a los 90 y algo, tengo que acordarme cuántos, pero también tenía 85 años de meditar. Entonces, esa práctica, todos los días, hacerme un espacio de meditación, hacer mis pausas de paz y estar recargando mi conciencia algo diferente, me ayuda a que cuando estoy actuando lo hago consciente y lo hago en esa conexión con la fuente suprema, la fuente divina. Y eso es lo que a mí me encanta de, de ellas, que cada palabra que hablaban tenía un significado y detrás tenía su fuerza de lo que ellas estaban sintiendo, de esa cercanía que tenían con el ser supremo, que estaban siempre, por eso a Adyanki le decían que era la compañera de Dios, ella decía así, mi compañero y quien está en mi corazón es siempre Dios y estoy con él todo el tiempo, entonces estaba con esa relación tan linda, que cuando hablaba, caminaba, vivía, uno lo no sentía, entonces solo estar cerca de ella, y estar así un ratito, y que le, le, en meditación le diera así esa mirada de amor, uno salía como, me acuerdo una vez que la, que la fuimos a ver en India, un ratito le llevamos un regalito, y nos dio unas galletitas, y salimos, y todos íbamos así como demasiado felices, y no entendíamos por qué, pero fue esa energía que ella misma estaba conscientemente creando en cada pensamiento, en cada respiración que hacía que todos lo recibiéramos. Entonces, esa es mi inspiración y que quiero que ustedes se la lleven también, de cómo lograr ese estado karma yogi para alcanzar el estado karmatitis cuando usted ya logró saldarle las cuentas a, a las tarjetas de crédito del karma. <ríe> es cuando logré Sustentar y hacer tal recompensa kármica, tanta que solventa todo lo que debo. Y además uno tiene que tener esa conexión suprema con el ser supremo de tal amor tan intenso que logre transformar ese sufrimiento profundo que se había sembrado. Y solo lo puede hacer un amor tan puro, tan potente y tan supremo como el alma suprema. Entonces yo acepto, yo transformo y además actúo totalmente diferente a lo que creó la semilla que se había plantado. Ahora genera una semilla totalmente diferente, totalmente positiva, amorosa, beneficiosa. Sí, esa es nuestra meta. Entonces eh, vamos a hacer un ejercicio de meditación de eso. Entonces ahora me siento de forma confortable, tranquila. Y por estos breves instantes voy a permitirme a mí misma, a mí mismo, esta pausa de paz. El volver a despertar desde lo profundo de mí. Esta agradable sensación. De ser el alma única, especial que soy yo, de despertar esa conexión amorosa, profunda, natural. con el ser más amoroso de este universo, con la fuente suprema de amor, mi padre protector, mi guía, el padre del alma que soy, mi padre supremo. Puedo sentir profundo, infinito, la luz tan pura de su amor, alcanzándome, refrescando y abrazando mi alma, el amor puro. Que fortalece, que sana, que transforma, como si fuera una llama de amor, que incrementa su magnitud y se hace cada vez más potente. Un amor fuerte que transforma toda la oscuridad. Un amor supremamente dulce. Que libera todo el sufrimiento del pasado. Un amor tan refrescante y nuevo. Puro y diferente. Un amor espiritual. que aliviana mi corazón y transforma profundamente en mí esos aprendizajes errados que han traído sufrimiento en mi vida, no solo a mí, sino que sembré semillas de sufrimiento. Acepto mi pasado. Porque me ha enseñado, me ha hecho más experimentada, más sabia. Porque me ha hecho entender aquí, ahora, hoy, que soy yo, que tengo en mis propias manos, en esta compañía cercana y eterna la fortuna de crear mi propio destino ahora, en este presente, sentir la maravillosa oportunidad de esta existencia ahora, abriéndose con tantas posibilidades frente a mí. Cada respiración, cada palabra, cada pensamiento se impregnan de este amor, de este entusiasmo, de esta alegría. Soy un alma capaz. Y voy sintiéndome como su amor renueva esa energía, incrementa mi propio potencial. Y así poco a poco se van rompiendo esas cadenas de ataduras del karma y voy quedando en libertad. Absolutamente en paz, con mi pasado, con mi presente, y con mi futuro. Absoluta y totalmente en paz. Y así poco a poco, estoy lista. Para entrar en el campo de la acción. En la tierra fértil de la vida. Para sembrar mis semillas de amor. Mis semillas de esperanza. Esta vida vale muchísimo. Y cada instante se vuelve sagrado. Soy yo. Que no hay, ahora, he vuelto a vivir, consciente, libre, en la compañía, en la guía, y en la relación, con mi más amado Padre Supremo, yo ya nunca estoy sola, solo shanti mm -hmm.